Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosal, el fundador de la Logia Luciferina, Semilla de Luz Universal. Por favor, señores, no me sigan contactando por redes sociales, no me contacten por Instagram, por Twitter ni por Facebook. ¿Por qué? Corren el riesgo de caer en manos de un impostor. Yo por eso nunca respondo nada por redes sociales. Mi WhatsApp es 2816 o al 315 630 Mi correo es atrévete y déjate Son las únicas maneras de contactarse conmigo. Eh, recuerden, por favor, los señores que están en las personas que están en el proceso, no les hagan perder tiempo a los diáconos. Estoy colocando un diácono para cada persona, que es para cada iniciado que está en el proceso, pero por favor, no les hagan perder tiempo. Y es, estamos a, a, a disposición de ustedes, estamos para servirles, pero no les hagan perder tiempo, por favor, haciéndole preguntas que ya le hayan respondido. Ok, en los próximos días daré a conocer el paso a paso para hacer un pacto con mi Señor Lucifer. Repito, el paso a paso, en, me, por medio de un dramatizado. Repito, señores, por medio de un dramatizado. Así que sean muy pendientes a todos mis seguidores en las diferentes redes sociales. Muy pronto, el paso a paso de cómo se hace un pacto con mi Señor Lucifer. Atrévete ya y déjate sorprender.